Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fulghar TV, diferente, ¿por qué? Porque hace bastante tiempo venimos haciendo entrevistas a los mejores streamers de la Argentina Lo tuvimos a Coscu, lo tuvimos a Fran, lo tuvimos a Goncho, estuvimos con Luchi, estuvimos también con Belén, con Rantar, con Tortita, con Grafo Bueno, seguramente las notas la viste, pero quedó, quedaron algunas imágenes inéditas, algunas frases inéditas Y de eso se trata este programa de Fulghar TV a mí me encanta blanquear todo el tiempo que lo que estoy diciendo no, no, no estoy... Diste, uy, mirá cómo la careteó, mira cómo la sacó de la galera esta. Yo viste todo, eh, pongo ejemplo, pelotudo, sí. muestro el porno, todo, pero me muestro como Pelotón. soy. Pero todo como soy. Real, sí, filtro, el otro día vi que Duki decía. Real, bueno, flaco, Duki, sos real. Iba a decirte, no quería molestar, pero quería decirte, Duki es otro ídolo. A ver. Porque Duki es igual a mí, pero en el ambiente de la música que es un ambiente mucho más complejo y grande, y es igual a mí. Tenemos muchas cosas en común, por eso nos llevamos muy bien. A pesar de que él es un trap star un rockstar, eh, el chabón me banca. Y hay que bancar a un youtuber en ese ambiente. Porque son como cosas muy contradictorias. Sí. Yo no soy youtuber y siempre digo que no soy youtuber, pero a ver, cualquier persona del medio va a decir, este es un youtuber, sí. ¿entendés? Y yo no soy un youtuber. Pero bueno, eso lo sabemos vos, yo, lo sabe Duki, lo sabe Cici. Sí. Los demás van a decir, vos sos un youtuber, claro. ¿entendés? Así que nada. Pero, pero bueno, pero con Duki se conocen hace mucho también, por ahí sí. por ahí tiene que ver con que cuando no, se conocieron no, vieron la explosión. Yo creo que Duki por ejemplo es una persona que si me conocía ahora y no me conocía antes también me bancaba ah, bueno, porque bueno. yo soy un chabón que sé que Duki está, eh, es el número uno de Argentina en lo que hace sí. Sí. y agarro y lo critico, pero lo critico bien, o sea no agarro y digo no qué música de mierda la concha de su madre, ¿entendés? Agarro y le digo, mirá me gustó esta parte, Duki es buenísimo en tal tema pero en este otro pudo hacer algo mejor. Y él, el chabón, valora eso. Valora que la gente no le. Está todo el tiempo la gente diciéndole que es buenísimo, claro. todo. Pero ¿quién le da una opinión objetiva y, y se hace cargo de lo que se tiene que hacer? A mí me salen a bardear, entre comillas, me dicen, no, boludo, ¿cómo vas a discutir a Duki, amigo? En este tema la rompió, es buenísimo. Y por ahí el otro que estaba con él la, la, la hizo mejor. Y yo digo, Duki es bueno, pero el otro en este tema estuvo mejor. ¿Hay ropa? ¿Hay ropa de la Coscu Army? Obvio. Sea King of the Congo. Sea Coscu Army, King of the Congo. Bien. Sociedad. Propia línea. Papelón, ¿viste? Esto de las entrevistas, papelón. Encima me tengo que poner la barra urgente porque los pelos... Propia me... línea? Me da bueno. esta cara. Así todo me... me, me... <risa> Miss Riff. Escúchame. ¿Fuiste alguna vez a las maquinitas? Eh... Nunca. No, nunca ¿Nunca no, fuiste, en serio. Nunca tuve máquina, güey. No, no, fui? pero ir, ir a... ¿Sabes que es un sacoa, por ejemplo? Sí, obvio, sí. Sí, sí. vos sí. No, o sabes que pero igual no era de, de, de visitar tanto eso. De los no los Ir a, a, a visitar. Fui, a, a fui, fui, pero no, no era como tan fanática, creo, de eso. o sea que nosotros íbamos, no, no sé te llamar, te te metiendo a en juegos no en el recuerdo. Pero bueno, bancame, bancame, que te, sí, sí, que te está bueno. En, íbamos allá, vos pagabas plata, te daban unas fichitas y con la moneda vos jugabas y jugabas un ratito. Yo quería jugar esos que son de máquina, porque eso me gustaban los pinball. ¿Eso? Sí, sí, los pinball. Eso era y me gustaba aprender a jugar. Habían unos de naves que son re antiguos, ¿cómo se llaman esos acá? No, pero ella dice pinballs. mira el 42 era de videojuego, era el avioncito. Sí, no, vos querías jugar al pinball. Puede ser, no sé, cualquiera, pero una máquina, una máquina, sí, ti, que pete los botónitos, esa cosa. Bueno, se puede comprar acá, igual. Fran tiene uno? Fran tiene una máquina, vos no sé ah. la tiene, la tiene en el departamento creo, en, en su departamento. Ah. Tiene todos los juegos, es bacán. La tiene que traer. Ah, sí. lo que están haciendo ahora son máquinas, que es como si fuese la máquina de los videojuegos, pero adentro te meten el mame, por ejemplo. Entonces ¿Ya? elegís la consola que querés, el juego que querés y los juegos ahí. Está bueno. Está bueno para jugar. Un juego que, que, que es líder o que funciona tanto tiempo, tiene que tener algo que lo distinga. ¿Qué, qué, qué crees que es ese diferencial? Antes como jugador profesional, sí. ahora como aficionado. Creo que es, es un juego que la meta va variando bastante, es decir, la empresa que lo hace cambia los mapas de, de, sí. de las competencias, le hace que un arma sea mala, un arma sea buena, eh, un año sí, un año no. Uh -huh. Eso es lo que se necesita en un juego porque si no se vuelve aburrido, se vuelve repetitivo. Claro. Eh, pero creo que lo que tiene el, el control no tiene otro juego es que siempre se puede ser más pillo que el otro, por así decirlo no es siempre tan progresivo o tan, eh, como juegos como el LoL o el Dota que es más un progreso en el mapa, sí. eh, juega en equipo obviamente acá también, pero de la nada puede salir alguien que juega muy bien y mata a tres y la Exacto. gana. Exacto, claro. entonces sin puede... progreso, sin haber estado horas Exacto. y horas evolucionando. entonces creo que eso es lo que tiene de divertido este juego, eh, que siempre está el jugador que es pillo o el jugador que, que Sabe leer lo que está pasando en, en el momento justo y eso es lo que hace que el juego sea tan entretenido, ya tan. que varíe tanto constantemente. Tanto. No tenés ningún videojuego que te haya gustado y dijiste, no, le dediqué horas. No, no me interesan los juegos. O sea, me interesan, pero no soy bueno. Por el eni descargaste el Fortnite. Sí, lo tengo, ah. pero a veces por ahí estoy bueno, muy tapar, aburrido. Es porque lo hice sí, para sacar el código creador. Sí, para sí, eso. Para no, eso. No, no, no, no. ¿Cuál es el código creador? Sea tortita. Sea tortita. RAM 4R, gente. Es un quilón, Muy fácil sea tortita. El primer torneo que gané era de 50 dólares y nada, iba. Mi vieja le decía, eh, gané 50 dólares con el juego, no sé qué. Y le mostraba un poco así. Mi vieja siempre me bancó. Pero mi viejo me sacaba cagando, me decía, estudia estudia hijo de puta. Tu viejo fue el que invirtió igual en la primera máquina. Es el sí, tipo que sí, o sea, sí dólares, claro, claro. Cuando vos contás eso te decís, no, mi viejo apostó, me sí, compró sí, la máquina. Sí, <ríe> Gusta algo más? No. no, no. Antes escuchaba Cuarteto y todas esas ¿Sí? cosas por mis viejos, pero no, no escucho. ¿Sabés que me gusta el rock que hace C.R.O.? Sí. C.R.O. hace como una especie de rock y para mí es muy bueno. Mirá. y porque y cuando tenés allá, la música... Mucha gente no lo conoce, pero tiene unas par de canciones, que unas par de canciones, perdón, que, que son como estilo rock y está para mí están buenísimos. como plataformas? Me imagino que te gusta más Twitch, pero ¿cómo ves a YouTube? A YouTube siempre fue la número uno y siempre va a estar ahí. Eh, no creo que Twitch lo supere en un plazo corto, pero sí que se está acercando, seguro. Eh, YouTube, en cuanto a transmisiones en vivo y stream, no creo que nunca se les pueda comparar a Twitch. Eh, pero YouTube es como el monopolio de los videos. Eh, cualquiera que mire videos en internet abre YouTube, no mire otra cosa. No hay forma de que abra otra página. ¿Tenés alguna mirada crítica hacia los que generan contenidos en YouTube o los ¿Cómo? respetás como los streamers? No, lo respeto como lo siento, yo soy de consumir bastante YouTube, no de la parte de gaming, pero en, un, en una época de mi vida lo he hecho. Eh, pero no, no tengo ninguna crítica, me parece que cualquier tipo de creación de contenido está, está bien, no, no me parece para nada mal. A mí también me encanta resaltar que somos algo real, por eso también te digo, no es que acá venimos hoy en el stream de hoy, nos peleamos Belén y yo y hacemos un quilombo terrible, 20.000 viewers ahí la rompemos, no. Eso es más tirando al lado que nosotros repudiamos, sí, sí, sí. que vos sabés quiénes son, sí. que nosotros. Nosotros, lo que pasa arriba, reuniones con Fran, marcas, todo lo que es arriba. Eh, intimidad, arriba. Acá, a darle un buen show a la gente, a hacerlo divertir. Y si tenemos un mal día, vamos a salir a decir, chicos, hoy no es el día para uh -huh. hacer contenido, vamos a venir mañana. ¿tendés? Pero sí. nunca fakear, nunca fakear sí. como dice Duki y ser un fake, uh -huh. ser falso y cagar a la gente o mentirle a la gente, eso nunca. Dame tres argentinos, tres streamers argentinos que, o sea, que me decir que no miras mucho stream, pero que te parece que hacen cosas interesantes. Bueno, pero es muy fácil salir con la chilena, claro. es como una salida fácil. Sí. Eh, creo que Guille y Lloro me hacen venir sí. mucho, bueno Cosco, obviamente, pero como que no lo quiero poner porque ya se sabe que, como es, el que más, es de lo más divertido Grafo para mí es el de los mejores streamers. ¿Sí? Sí, zarpado. ¿Y puedo elegir un brasilero? Sí, dale. Que para mí es el mejor streamer del mundo, Yoga. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo, lo... No, creo que está online ahora, es temprano para él. Pero lo tenés en tus canales seguidos. Sí, obvio, para mí es el mejor streamer del mundo, lejos, o sea... Sí. ¿Qué hace distinto? No tiene una energía que no sabe lo que es. De hecho, trato de aprender siempre de verlo a él porque es impresionante. Te puedo jurar que es increíble la energía que tiene. Habla todo el tiempo, no para un segundo, lee el chat, que juega que esto, que el otro. Juega muy bien al LOL encima. Tiene 28.000 viewers, 35.000 viewers. Es como uno de los más picantes de Twitch en general. Sí. Pero es un chabón que no para un segundo. Está como... Pone música y la canta arriba y arriba de la música. Improvisa una canción. Y... No, no, no. Es no para. es energía pura. Desde... Pero no es que... Pues yo tengo mucha energía del mundo de streameo Tipo, la primera hora, las primeras horas, yo tengo mucha energía, Hasta estoy a Pero pasan cuatro horas, estoy jugando un juego sí. y no tengo esa energía. El loco... Sí, arriba. Perfecto, sí, es impresionante. No sé cómo hace, la verdad que para mí es el mejor del mundo. Escúchame, este es el setup tuyo. Este es mi setup. Bien. Yo soy, aclaro, muy malo para elegir las componentes y todo eso. No tengo mucha idea. ¿Quién te elige los componentes? Y Fran, Fran me da una Fran. mano, Fran la tiene clara, sí sí también. Todos los que están en este entorno saben de computadora menos yo. Sí. El menos técnico. El menos técnico son Es Es absurdo, ¿no? <risa> Siete años viviendo el jueguito, no sabes ni qué placa te sirve para tal y para tal. otra gente que te, no. que te Y nunca, nunca la tuve, pero siempre fui como la Cosquarmi. Hey chico, ¿qué placa me recomiendan? No, la tal, t, no sé cuánto. Bueno, dale, y vamos con allá. esa. Y por ahí me, me comí un fiasco. ¿Qué canal seguís? Eh, los que están online ahora sigo sí, es el Brasil, sí. Lolito, eh, Josh O.G. que es un streamer que se llamaba Wits antes un ah. este, este es uno de los primeros streamers que veía con Facu Bien. Hace tiempo nos, nos juntábamos Facu y yo a ver el stream Tipo era como que nos sentábamos, uy, ¿te pinta ver esto antes Bien. de comer? Dale una ¿A Facu le gustaba ver el stream? sí obvio, Facu es como, como yo en casi todo Pero le costó meterse o vos lo empujaste? Es muy tímido ¿Tímido? sí Tímido, Cuaco, ese demente. Guapo, mi mejor amigo, muy sí. tímido también. ¿También? Es raro, pero... Esos dos demente son tímidos. Son personas re tímidas. ¿Tenés cable acá en la casa o no? Eh, no sé, porque no prendo la tele. Pero vimos los partidos mundial así que calculo que sí. Uh -huh. Los partidos mundial los pudimos ver, así que debo tener cable. Sí, voy a tener, pero no miras tele. No, no miro tele. No miro cero, uh -huh. cero tele. Miro. Pero me gustaba mucho Animal Planet y National Geographic, en serio lo digo. Me podía pasar horas viendo Animal Planet al extremo, que era un programa que salía en Animal Planet, que eran 10... Un ranking, ¿por ahí lo viste alguna vez? Un ranking decía top 10 animales más peligrosos. Y te salía el cocodrilo, el tiburón y te medía eh, qué tan peligroso era, no sé. Había que ponerle... te tiro ahí y me El hipopótamo es uno de los más peligrosos, ¿sabías? Porque en África, en África, el hipopótamo te metes en su hábitat y te come duro. Y encima, ¿viste? el hipopótamo de la boca allí, tiene... Quiero que el próximo. Es, creo que el próximo. La próxima vez que hagas un streaming. Lo abras con el dato del hipopótamo. Ah, los <ríe> chicos sabían que el hipopótamo. Son muy chicos, pero ¿pertenecieron a algún otro tipo de comunidad, estilo o algo? No, no, parecido, no. Parecido, Ponle, no. Puede ponele. ¿Saben lo que eran los vloggers? No, no, yo no. Sí, sé, pero no, nunca. O sea, sí, claro. No, ya sé que no pertenecieron, pero sí, ¿saben lo que empresario. eran? Claro, por eso. Ese tipo de tribus urbanas que. Por ejemplo, Planetario, estamos en el Planetario, para que sepan. Uh, acá era... Planetario acá... era un punto de encuentro. Sí, sí, era un punto grande de encuentro. Sí, sí, sí, sí porque además como tenés un montón de lugares... Claro, y, sí, y de a poquito ibas viendo también la dimensión que tenía tu comunidad. Abasto también era un lugar de encuentro en ese momento de vloggers o otro tipo de... de Lo que yo sé de cuando trigo. era eh, más chico sí. era skate. Ah. Era corte skater, de mi, mi ciudad había ver un un skatepark y iba. Entonces Pero... hacías deporte, boludo. Pero cuando era chico, ya te dije, que también jugaba al fútbol, claro pero ahora no. ¿Y el skate no te gustó más? No me gustó más porque se el skate, no me dejó de gustar, no sé. ¿Y veías comunidad dentro del mundo del skate o...? Sí, sí, se armaba un rico, un lindo grupito, estaba bueno. Llegó el momento que tuve que arrancar la facultad, o sea, tenía que estudiar, viste, está como en la sociedad, está... Sí, el camino. Terminás el colegio y tenés que ir a la facultad, y como que sentía que Dejaba a medias la carrera de la facultad y a medias el streaming. Ah, todo esto yo ya había dejado de competir y empecé a streamear. claro eh, Y me la jugué por una porque como que hacer dos a medias no le notaba no, sentido. No te servía. Claro, entonces me dediqué a streamear. Pero ganaste, vamos a ver, ganaste el primer torneo sí. 50 dólares, sí. vieja gané 50 dólares sí, no importa, sí. gané gané sí, sí, fíjate sí. que esto da algún, ¿qué te dijo? Eh, nah, mi vieja se me bancó una no es que me dijo, uh, hacete profesional, no sé qué tampoco como que me impulsó a, sí. a esto, pero me, me bancaba si hubiese sido ese primer torneo o ese momento tuyo si nos trasladamos al 2011, 2012 ahora, que hay una explosión de los esports y que los ves más en otros lugares donde una mamá o un papá pueden ver. Por ejemplo, tu viejo puede abrir el olé y ven en el olé que hay una competencia. Claro. O saber que ahora en China está pasando algo importante y que sí. tiene jugadores. Sí, de hecho cada tanto me llega en comentarios de, no sé, tíos, o bueno mi viejo mismo. No, bien el diario, que no sé qué, pum. O sea, cada vez tiene más eh, llegada a, a la audiencia que es eh, fuera del gaming. Claro. Entonces está bueno de una manera extraña por ser una mujer, jugando... Obvio, obvio, obvio, obvio. Eh, está... Hay dos tipos de personas. Están las personas que eh, intentan ser buena onda eh, y que quieren empezar una conversación y ser tus amigos. Están los hombres, que están como más pajeros. Eh, hay insultos, obviamente, pero ya no tanto, por Bien. suerte. Eh, pero qué sé yo, es algo que aprendes a soportar, por lo menos yo. ¿Cuánto te modifica una opinión o alguien bardeando? No, no te bardean mucho? ¿Pero alguien que bardea alguna situación o algo? No, no mucho, me, me, me afecta el, el tema de que bardeen, pero no por mí, sino porque desvirtúa un toque el chat. Claro. Entonces la gente para defenderme como que bailo bardea y claro. en vez de no darle bola al loco que, que muera en a la suya sí. y de última que lo banen un mod si se pone muy heavy, y ya fue sí. o sea se pone muy repetitivo el insulto sí, sí, y qué sí. sé yo que lo banen y listo que es básicamente vetarlo que no puedo hablar más uh -huh. y ya está nadie se hace problema pero muchas veces hay uno que entra y putea una vez, dos y lo empiezan a responder todos sí, sí, y el sí. virtual el del chat entonces ahí me molesta pero si no qué me puede decir alguien que me puede ni no, o sea, no, no, si no si se... lo conozco, ni me conoce, ¿no? Sí, bueno, pero a, a veces te afecta. En, sí, en, en el grueso un poco te afecta. Es que, mira tenés que estar muy fuerte mentalmente para. Sí, para sí. Sobe... Bueno, es como una exposición de internet. Internet es un expuesto? lugar donde sos anónimo, el que quiera putear, putea, el que no quiere putear, no putea, y es como que estás expuesto a eso. Como cualquiera, vos, vos estás expuesto en la tele, mm -hmm. si bien supongo que hay menos. No sé si hay menos hater en realidad, es como obviamente. que, no sé, ni idea. Vos tendrás poco hater, vos sos buen pibe y, y como que <ríe> no, la gente no te bardea mucho. Pero yo creo que a un Jorge Real lo deben reputear o claro. a un Tinelli, si quiere lo putean por todo lado. Sí, es gente que está cuánta O sea, obviamente es una exposición masiva la que estoy hablando. Pero la mía no es tan masiva, en... no, pero... No, pero, pero vos tenés en tiempo real a dos, cuatro, ocho, sí, ocho diez, diez mil personas que están en ese momento reaccionando a lo que vos estás haciendo. Sí, obvio. O sea... No te voy a mentir, hay veces, hay días que si estás con la capa caída sí. y que te bardean todo el tiempo es como, te dan ganas de. ¿Qué te pasa? Si claro yo no te dice nada, hermano. Claro. Hasta que vos lo des vuelta y lo transformes vos en meme o sea, Pasa que ves? yo hago mucho eso. Mi stream es como que si me puteas yo aprovecho a la gente que me putea un toque como para divertirme y, y. O sea, es muy soberbio lo que voy a decir, pero no, es como bien. para boludearlo un poco. Lo boludés y te, te enriqueces vos. Streamer que odian. ¿Cómo llama este el colorado? El que hace. Santi de Luke. Ese, Santi de Santi, todo bien con el chavo. Nunca hablé en mi vida, todo bien, pero no me gustan los videos. ¿No te gusta Tiro lo que hacen? uno que hace? por tirar. No es que tengo nada contra el flaco. Bueno, ¿vos? Yo no odio a nadie. Va, está bien, eh, mensaje. Me sí, aún. No, pará, eh. no, ah, no, no, no. Odio no. a alguien. No, no, pero no, no. No, pero el odio, tampoco. No es odio. No. Pero sí diferencias. Sí. ¿Streamer es...? Sí. Perfecto. ¿Por algo sentimental? No, no. No, no, no. <laughs> no, no, bueno... vamos. ¡Sí! un ¡Sí! ¡Sí! ¿qué va a hacer?